Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Un cordial saludo cuando son las 8 y cuarto, o las 20 y 16 de la tarde para ser más concretos. Y bueno, pues ser bienvenidos y hoy vamos a charlar un ratito sobre una serie de cosas que he detectado y que igual pues no tienen ninguna trascendencia, pero que... Si sí, es verdad que llama mucho la atención. Para empezar, el título son los misterios del rey Pakal. Y hago un, abro un interrogante. ¿Extraterrestre? ¿Quién lo sabe? Si sí, es cierto, es que si compartimos pantalla, vamos a, vamos a compartir pantalla y vais a ver de qué os estoy hablando concretamente. Pues ahí tenéis. el Rey Pacal, Palenque. Nos vamos a México. Nos vamos concretamente al estado de Chiapas. Este monarca estaría gobernando desde el 26 de julio del año 615 al 28 de agosto del 683. Pero no vamos a hablar de lo que este señor hizo, ni de pues bueno, sus campañas bélicas, que tuvo unas cuantas. Estaremos hablando de que tuvo la guerra de Palenque Tortuguero, la guerra de Palenque Calakmul y la guerra contra Bolon-Chan. No vamos a centrarnos en la historia de este monarca lo han denominado faraón también incluso no el faraón de Palenque pero me quiero centrar un poco en esta fisonomía en esta cara en esta cabeza en estas orejas y si hacemos un poquito de de visual no vemos un poquito cómo es este señor nos damos cuenta de que no es muy normal. Hay diferentes teorías. Una de ellas dice que... Eh, pues, en, la antigua, en la Antigua América... Pues, eh, se se prensaban las cabezas. Es decir, con una serie de mecanismos. A los bebés hacían que se les, se les alargara el cráneo. Bueno, esto podría provocar incluso la muerte del recién nacido. Esto... Son teorías muy brutales. Estas son teorías muy bestias. Pero vemos aquí la fisonomía de este señor, ¿no? Esta, este perfil. Fijaos qué nariz. Tiene una nariz que es más grande que sus ojos. Pero diréis, bueno, esto es un dibujo, Rafa. Bueno, vale, será un dibujo. Pero ahora nos vamos a esta imagen. Vemos cómo le nace. La fosa nasal desde prácticamente más arriba de la ceja. Sabéis que bueno, nos sale pues más o menos desde las cejas hacia abajo, nos, nos nace nuestra nariz, a todo ser humano. Pero fijaos el tamaño de la oreja, es brutal. Tiene unas orejas inmensas, una boca muy pequeña, unos pómulos muy marcados y un mentón muy finito. Esto, si, eh, si fuese así, estaríamos ante algo extraño, no muy normal, sinceramente. O sea, no estaríamos ante un ser humano normal. Hay diferentes teorías. He dicho que eh, se prensaban la cabeza desde bien pequeños y esto deformaba el cráneo. Pero vamos a ver otra imagen. Observad el personaje de la izquierda. A la derecha es un chamán, un brujo, y a la izquierda, perdón, he dicho a la izquierda, sí, a la izquierda tenemos a este señor, a Pacal, al rey Pacal. Fijaos que sigue guardando relación las orejas, la nariz. El ceño, lo que son las cejas y el mentón. El mentón también es muy pequeño, es muy pequeño en relación a la cara. Pero vamos a seguir otro poco más con esta imagen, por llamarlo de alguna manera. Y aquí vemos que pasa exactamente igual. Fijaos. Fijaos, es como si la nariz, las orejas, la barbilla, la forma del cráneo, porque si nos damos cuenta, este tocado que tiene aquí, este tocado con plumas, este tocado con, con una especie de, bueno, de tocado en la cabeza, hace que. Eh, se camufle ese tipo de cabeza pero vamos a ver una ilustración de, uy, aquí está este señor es el que está a la derecha la persona que está a la izquierda es su madre que le está regalando una especie como de corona eh, heredada de su padre. Claro, vosotros diréis, bueno, Rafa, ¿y esto qué tiene que ver la coronación, este rey? Sabemos que hay muchas historias en relación a, a esta persona. También podemos hablar de esta losa, uy, esta losa que tenemos aquí. Esta losa. ¿Veis cómo su perfil es exactamente igual? Es decir, a este señor, en todas las ilustraciones, esculturas, grabados, absolutamente todo, lo representaron tal y como era. Hombre, a decir verdad, pues es algo, una persona un poco desfavorecida en relación a las modas actuales. A las modas de belleza que tenemos. Los cánones de belleza que tenemos hoy en día. Esta losa ha dado mucho que hablar. Esto es lo de la losa donde es el, este piloto ¿no? de un ovni. Por llamarlo de alguna manera. Claro, así no lo vamos a entender. Pero si la giramos, esta sería la forma original Y vemos cómo está, uy, caramba, está en posición como si fuese un astronauta que va a despegar y que todo esto que tiene aquí alrededor fuesen los gases, la tobera por donde salen los gases. Estaría accionando algún tipo de palancas, algún tipo de pedales, estaría conectado supuestamente, todo esto son supuestos. Esto es una de las teorías, conectado pues, a lo que sería pues, una serie de toberas. Y aquí sería la parte delantera de este objeto volante. Bueno, al margen de esto, quería hacer hincapié en la fisonomía que tiene este señor. Esto me ha llamado muy, mucho la atención. Os voy a decir una cosa. En el mundo antiguo, aunque fuese idealizado, podemos ver diferentes eh, representaciones de Ramsés II, cuando ya era viejo, ¿no? ya era un señor mayor, anciano, pues que los escultores lo seguían esculpiendo jovencito, fuerte, musculoso, en tensión. Pero eso es una idealización. Pero representaban tal y como era. El faraón en ese momento. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Puede ser que en esta losa que os acabo de enseñar, pues fuese una idealización de cómo él era cuando él era joven. Esto puede ser. Es, es algo posible. Pero otra cosa es la fisonomía. Aquí tenemos, vamos a viajar un poquito más, no vamos a dejarlo en esta fisonomía, y yo os lanzo la pregunta. ¿Quién era este señor? Estamos hablando de hace menos de 1500 años, un poquito menos. Pero vamos a ver otra cosa que también llama mucho la atención, muchísimo. Fijaos aquí, vamos a poner esta imagen. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Aquí puedo compartir pantalla. Si me deja. Vale. Ahora sí. Esto sería mm, su tumba. La tumba que está debajo de la pirámide de Palenque. Esto, tal y como lo estáis viendo, es una pequeña... Piedra con esa forma que cubriría la tumba y encima iría esa gran losa donde hemos visto, que es lo que veis aquí en esta parte superior de aquí, es donde veis la flechita, esta parte superior sería esa gran losa, esa gran lápida grande, esa gran losa. Pero aquí iría una piedra encajada con la forma antropomórfica del difunto, del rey pacal. ¿No recuerda esto al antiguo Egipto? Bueno, esto lo lanzo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hay más imágenes. Quiero mostraros otras imágenes. Tenemos esta donde, vamos a ampliar un poquito, se ve un poco mejor. ¿Veis la losa que hay aquí? Que cubriría el difunto. ¿No recuerda esto a la forma de un cartucho egipcio? ¿Y todo lo que está dentro del cartucho es relacionado con los reyes? Esto me ha llamado la atención. Si queréis podemos buscar un tipo de cartucho. Bueno, aquí, aquí os veis vosotros, pero bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a buscar un tipo de cartucho. Vamos a ver. Tengo ya aquí fotos, pero bueno, ahora a buscar cartucho egipcio. A ver, imágenes. Esto me ha llamado mucho la atención. Fijaos. Volvemos a compartir pantalla. Fijaos. Un cartucho con esta forma que tiene como una base. Esto en realidad sería una cuerda. Con una serie de nudos. Y aquí abajo sería la base. Esto quedaría algo como así. Y todo lo que va dentro es el nombre del faraón. Esto es un cartucho. Y este es el nombre de un faraón. Esto es otro cartucho. Y dentro, bueno esto es algo idealizado de decoración, iría dentro el nombre del faraón. Aquí vemos otro ejemplo. El nombre del faraón. Pero si nos vamos a la foto, esto es la forma de un cartucho. ¿Qué relación tiene con Egipto? Curioso, ¿verdad? Yo lo dejo ahí a modo de curiosidad. A modo de curiosidad. Pero hay otras cosas que ya hablando a un nivel más arqueolo, arqueológico, me llama más la atención. Sí, ahora veréis. Son los templos. Los templos, sí, sí. Vamos a eh, ver una imagen. Esta es la imagen en sí. Caramba, ahora no me deja. Vale, estupendo. Qué bien. Todos los directos pasa siempre. Aquí la tenemos. Vamos a ver una imagen del templo de Luxor. Y vosotros diréis, bueno, esto qué tiene que ver con el rey Pacal? Sí y no. Fijaos en una cosa. Los dos Pilonos, estos son los pilonos, esto de aquí es un pilono, y esto es otro pilono. Lleva una serie de contrafuertes para que no se caiga ni para adelante ni para atrás. Pero aquí hay una serie de ventanas. Aquí vemos pues el faraón, las estatuas del faraón, cómo te recibe. Eh, bueno, esto es eh, sí, esto es Karnak en Luxor. ¿Esto es Karnak? Sí. Bueno, lo más curioso de esto es, fijaos, las formas cónicas de pilono. Cónicas de pilonos. Pero ahora vamos a ver una, una, un dibujo sería el típico templo, <coughs> la sala hipóstil, al patio interior y son diferentes estancias donde el pueblo, el pueblo y no todo accedería al patio interior donde habrían grabados en los muros pues las proezas bélicas del faraón. Luego hay una sala hipóstila que es esta interior de aquí donde ya aquí se verían imágenes del eh, del faraón haciéndole ofrendas al dios porque cada templo iba orientado en honor o en homenaje a un dios para la adoración de un dios en concreto este este templo puede ser el de así a simple vista, puede ser un dibujo o una representación o algo parecido al de Ptolomeo III. ¿Mm? III. ¿Ves cómo incluso en los laterales pues hay inscripciones jeroglíficos? Pero no hay cartuchos. Por aquí no hay cartuchos. Pero bueno, vamos a lo que es la edificación en sí. Esta sería la sala hipóstila o de las columnas, como indica aquí su nombre. Y esto sería pues donde el faraón le hace ofrendas al dios, a la diosa, eh, etcétera, etcétera. Y luego dentro sería la cámara del dios. Aquí no puede entrar nadie, solo los sacerdotes. Aquí dentro habría una barca eh, en piedra o una barca de madera o el dios sentado y supuestamente viviría el dios aquí dentro. Luego todo este templo estaría lleno de cámaras subterráneas. Todos los templos tienen cámaras subterráneas. Quizá cuando vais algunos a Egipto no os las muestran, pero bueno, ya sabéis que vamos a Egipto este año próximo y nosotros sí entraremos a las cámaras subterráneas. Y veréis que son salas inmensas y están debajo del templo. ¿Por qué os muestro esto? Vale, ahora vamos al palacio de Palenque. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Muy fácil, que es prácticamente lo mismo. Están amurallados, completamente altos amurallados, altos amurallados. Y aquí no hay dos pilonos. Pero es un frontal similar ¿Qué tiene que ver que encima de estas edificaciones hayan estos dos tejados de piedra elevados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues es muy similar. Son frontales, lienzos, pilonos. Quizá el templo que hemos visto no nos recuerde, porque claro, cuando has visto varios templos egipcios y ves esto, dices, oye, esto me recuerda a Ávidos o Dendera, donde hay siete puertas. Y aquí hay siete puertas. Tres a un lado, tres a otro y una central. Siete puertas. Donde sería la entrada única y exclusivamente del rey y la entrada y salida en procesión de la representación del dios. Y esto está exactamente igual. Claro, veis aquí unas cámaras subterráneas, unas entradas subterráneas, y diréis, bueno, pero en el templo que tú nos acabas de mostrar, Rafa, no se ven. Claro, porque el acceso no es por ahí. Es por el interior, pero es que este templo, bueno, este palacio, o este templo o lo que queráis, también se accede de forma interna a el subsuelo, con lo cual hay cámaras interiores que se accede desde dentro del palacio o del templo. Curioso, ¿verdad? En todos los templos la gran mayoría, aquí lo vemos, hay un obelisco. <coughs> Algo que está señalando al cielo. Una edificación vertical, sea más diáfana o menos diáfana. Se pueda aprovechar o no se pueda aprovechar, es decir, que puedas entrar dentro. No puedes entrar dentro de un obelisco porque es una talla de piedra completa. De arriba, abajo. Pero fijaos aquí, también hay una edificación vertical y la tenéis aquí dentro. Aquí la tenéis. En este caso el ejemplo que os he puesto el, el, en el templo egipcio está fuera, pero es que en Karnak hay tres obeliscos dentro del templo. O habían, mejor dicho, tres obeliscos dentro del templo. Y era donde más obeliscos había, el templo que más obeliscos tenía, egipcios. ¿Qué relación hay entre todo esto? Pero espérate, no te vayas, amigo, no te vayas, no os vayáis. Porque quiero que veáis esta ilustración. Partes de una pirámide. Esto sería pues, una pirámide al uso en Egipto. Tenemos la entrada, tenemos un vestíbulo que sube hacia arriba, la cámara del rey, los compartimentos de descarga, que los tenéis aquí, que son como unas planchas de piedra, la cámara de la reina o denominada cámara de la reina. Y aquí hay una cámara subterránea que es posible que sí que se enterrase aquí abajo el faraón y aquí arriba, porque hay un sarcófago, no quiere decir nada. El, el, el faraón, el padre de Keops, eh, ahora me acordaré de su nombre, tengo tantos nombres en la cabeza, el padre de Keops construyó tres pirámides y supuestamente se enterró en una o en ninguna. Es decir, No necesariamente una pirámide, es, uno, es, un, es un monumento funerario, porque además es muy desaprovechado, es muy, no hay espacio dentro, muy pequeño, todo muy reducido, pasadizos muy angostos. Esto creo que representa, si no recuerdo mal, esta es la pirámide roja, porque la entrada va hacia abajo. ¿vale? La entrada va hacia abajo y luego hay que subir. Y se llega pues, a una cámara. Es algo una mezcla entre la pirámide roja y Keops. Más o menos. Aquí vemos las partes de la pirámide. Pero debajo, observar. Aquí debajo, quiero que os fijéis. Aquí debajo hay una cámara subterránea muy pequeñita. Pues bueno, es lo que se ha encontrado en Palenque. Debajo hay una cámara, aquí debajo, muy pequeñita, donde apenas hay espacio para abrir la lápida. No se puede sacar la lápida de ahí. Algunos arquitectos nos hablan de que se depositó ya esa, esa lápida, ¿no? esa losa, a la vez que se iba construyendo la pirámide en Palenque. Es posible. Esto es una sección, pero es una sección porque me ha llamado otra cosa eh, la atención, que es que hay una canalización hidráulica con tubos de piedra, con tubos de, de piedra que están eh, vaciados, por decirlo así, se han, han vaciado las piedras y se han hecho conexiones como se hacía aquí en la Edad Media, eso no, eso no es algo extraño, esto también se hacía en Europa en la Edad Media para canalizar agua. Pero ya tenían aquí canalización hidráulica. ¿Para qué quiere este señor canalización hidráulica en su tumba? ¿Qué pasa? ¿Que se va a fregar los platos o se va a hacer un café? ¿O va a hervir la olla? No tiene sentido. Vemos que esto es una perfecta maquinaria. Al igual que las pirámides. Vemos que hay una serie de similitudes. Fijaos cómo en esta sección transversal de la pirámide de Palenque, aquí vemos piedra y aquí vemos en gris un recubrimiento. Esto es un recubrimiento. Recubre la pirámide. Y en la parte superior es donde supuestamente se hacían, se practicaban liturgias. Pero aquí hay, una, hay un paralelismo que nadie lo ha mencionado. Nadie lo menciona. Lo vas a oír aquí. En lo alto de las pirámides egipcias, en los piramidiones, lo que habían escrito eran oraciones. Oraciones a cualquier dios. ¿Y qué hace un señor aquí dentro de esta estructura, en lo alto de la pirámide de Palenque? Oraciones. Y está escrito, en algunos de estos lugares, oraciones. En la lápida. Uy, esta no es la lápida, es esta. Oraciones. Todo esto que veis aquí alrededor son oraciones. Rezos. Es decir, en la base y en la cúspide oraciones. Como si fuese un paréntesis, como si fuese... Y esto ocurre en las pirámides. Los piramidiones tenían, piramidiones egipcios, tenían oraciones en la punta de la pirámide. Normalmente era una piedra que culminaba esa construcción. Muchos paralelismos, muchos paralelismos, excesivos paralelismos. Pero, ¿sabéis? Lo mejor de todo esto no es el paralelismo en sí, sino es que hay... Pues 3.000 años de diferencia. 3.000 años de diferencia. Y miles de kilómetros. Esto es lo curioso. Miles de kilómetros. Hay más paralelismos que he podido trazar, pero no vamos a Darle más bombo a este programa porque yo creo que ha quedado bastante claro lo que eh, en este caso intento intento eh, bueno ver, que veamos en este caso. Evidentemente, cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Es Nefru, Juan Evans, es Nefru, el padre eh, Seneferu o Snefru, el padre. De Keops. Gracias al amigo al amigo Juan Evans y al que me estaba llamando por teléfono. La persona que me estaba llamando por teléfono me está viendo en directo. ¿Vale? Que, que se corte un poquito. ¿Vale? Estamos trabajando. En fin. Yo creo, sinceramente, amigos, que. En cuanto podamos, iremos a América, iremos a, a ver todas estas estructuras, a México, a no sé, a ver todos estos lugares, eh, una vez que ya estamos bien empapados de Egipto, ¿no? Y podemos marcar eh, ciertos parecidos. En fin, yo os dejo todo esto a modo de curiosidad. Y a mí me parece que hay más paralelismo del que nosotros nos pensamos. Me pasa que claro, la, la historia, la arqueología, la antropología, la más ortodoxa, me van a decir, Rafa, estás loco. Y diré, bueno, de los locos se han escrito muchas cosas, de los cobardes no. Entonces, quizá todas estas. Eh, eh, todas estas teorías. dice Adriano, eh, dice Rafa, deberías consultar a gente que sabe. Lo que dice la lápida de Pacal. Sí, pero no me he querido centrar en la lápida. Es que eh, si hablamos de la lápida, hablamos del, en fin, de, de todo, de todo el conjunto, nos vamos a un directo de tres horas. Y yo creo que vamos a hacer pequeñas partes, poquito a poquito, para hablar de esto. Sé que son teorías un poco descabelladas, porque todas estas teorías son descabelladas, no pasa nada. Y vosotros sacad vuestras propias conclusiones. Esto es lo mejor. Eh, os invito pues, a que leáis, a que busquéis en la red, a que vayáis a bibliotecas y os informéis un poquito sobre todo esto. Quizá todas las comparativas que yo estoy haciendo pues, sean una tontería. Pero cuando has visto muchos lugares eh, parecidos y oyes tantas teorías, tú también o hipótesis, mejor dicho, tú te marcas tus propias hipótesis. Y esto es importante, tener la mente despierta y no ceñirse solamente a lo que nos cuenta. Es verdad que hay que tratar las cosas de la forma eh, más correcta posible con los pies en el suelo. ¿eh? No vamos a decir que esa lápida había pues, un, un oso volador, porque no lo hay, ¿eh? pero intentar siempre... Eh, ceñirnos a lo más real ceñirnos a las pruebas tangibles lo más tangible que tengamos no hace falta teorizar sobre la tumba de Palenque del rey, eh, del rey Pacal y hacer ciencia ficción cuando lo que se está mostrando estamos mostrando aquí ya es un misterio así que yo os dejo esto por aquí y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y que investiguéis al respecto. Seguiremos hablando de palenque, de, de, de la, la lápida, la losa, esta lápida y demás cosas. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que todas las representaciones, absolutamente todas, son unas representaciones... Me estoy poniendo en el micro bueno, me está cayendo. Unas representaciones muy exactas las unas de las otras. Es decir, que representaron lo que veían. Igual que aquí, representaban en Altamira los bisontes, porque es lo que estaban viendo. No representaban eh, trasatlánticos, porque no existían, o eso creo yo, y no los veían. Entonces representaban pues, los bisontes en Altamira. Es obvio. Pero bueno, que cada uno saque sus propias ideas, sus propias conclusiones. Gracias por estar aquí. Por cierto, antes de marcharme, ya sabéis que nos vamos a Egipto, hablando de Egipto, y que vamos a estar 10 días en Egipto. Podéis entrar en la página rafafernandez.net y ahí vais a encontrar toda la información. Otra cosa más, antes de marcharme, a las 12 o 12 y media, no me acuerdo, tenemos un directo con las compañeras Paloma y Alba en Clásicos del Misterio. Y van a hablar, van a hablar y yo voy a estar con ellas. Vamos a hablar, aunque yo entraré al último, como siempre, sobre Keops, la pirámide de Keops. Pondremos fotos que hemos realizado allí. Hablaremos de todo este tema, así que os invito, os invito a... Eh, veo que Paloma dice a las 12, eh, os, os iba a pedir de retrasarlo media hora, ya lo digo aquí, así ya no hace falta que te escriba, y lo digo en directo para que lo sepan los amigos, a las 12 y media para que me diese tiempo porque yo ahora tengo que hacer unas cosas. Amigos, muchas gracias. Ya sabéis, encantado de que estéis aquí y de que prestéis atención pues, a este programa y sobre todo a este canal. Nos vemos próximamente. Recordad, sed buenos, no habéis cosas malas ¿eh? y buen fin de semana. Besito a todos. Nos vemos. Hasta luego.